Octavio Cisneros, Octavio Cisneros me escribió de Oaxaca. Gracias, Octavio. Inmediatamente recordé a don Macedonio Alcalá, el creador del vals, compositor del vals. El inolvidablemente bello vals de Dios nunca muere. Lo hemos oído en Silao en Irapata, en Guanajuato, en Celaya, en... Yucatán en Campeche, en Oaxaca, en Tabasco y en varias partes del mundo. Dios nunca muere. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza. Entonces recuerdo los datos que tengo de don Macedonio Alcalá. Él nace en un pueblito de Oaxaca en 1831, 1831. Mi abuelita Matilde nace en Comanjilla, Sila, Guanajuato, en 1841, más o menos contemporánea de mi abuelita, don Macedonio Alcalá, pero él nace en Oaxaca de familia muy pobre, don Macedonio, de familia muy pobre, trabaja en el campo, son muy pobres, imagínense, trabajar en el campo en aquel tiempo, pues eran casi esclavos, siervos de la tierra, trabajaban 12, 14 horas al día y lo que ganaban, pues, pues apenas era para comer, o sea, sufre mucho, Aún así él trabaja más para poder estudiar música, aprender música y llega a dominar casi todos los instrumentos. Toca chelo, violín, guitarra, piano, de todo. Él toca todo Macedonio Alcalá y se va superando. Llega a tomar clases en Oaxaca, forma parte de la Sociedad Santa Cecilia. La Sociedad Santo, Santa Cecilia los mandaba a tocar algún templo, alguna boda algunos 15 años, alguna fiesta, pero, pues al fin, al, al fin músicos ganaban muy poquito, ¿no? Pasan los días y dicen, bueno, ¿qué hago aquí? Se va a un pueblo a dar clase, llega a dar clase allá, pero, pues muy pobre, muy, tiene tres hijos ya, lo que gana no le da para vivir, para... para mantener a sus hijos, se pone muy triste, decae mucho, eh, se hunde moralmente y económicamente y empieza a o sea, tomar, pues, ¿no? Y sigue tomando y tomando, no le da, decide trasladarse a Oaxaca, a ver si allá gana más en la capital, pero el camino cae muy enfermo, Macedonia Alcalá cae muy enfermo. Ahí, ya, ya muy grave ahí Macedonia Alcalá en un pueblo eh, sin qué comer, sin qué darle a sus hijos. O sea, muy triste la situación para Macedonia Alcalá. Y por esos días llegan, eh, primero pasa él a pedirle ayuda a sus hermanos y sus hermanos le, le niegan ayuda. Y ahí se quedan en ese pueblo y llegan de por ahí de algún templo, alguna congregación y le dicen que. Pues están buscando quien componga un vals, un vals bonito para la congregación, para alabar a Dios, para darle gracias a Dios. Y le piden el favor que él componga ese, esa canción, ese vals o lo que sea para agradar a Dios. Macedonio Alcalá, muy enfermo, pero decide componerlo. Y dentro de la gravedad de su enfermedad, empieza a escribir la música y la letra con mucho sacrificio, pero con mucha devoción, porque se sentía muy mal Macedonio Alcalá. Y pues prácticamente por revelación él compone... En el momento de, de la gravedad, de esa enfermedad compone el vals, Dios nunca muere. que se vuelve tan famoso? Sin embargo, Macedonio alcalá pues, pues murió pobre. Lo ayudaron la Fundación Santa Cecilia, los amigos cuando llegó a Oaxaca, pero pues no le daba para tener una vida holgada, desahogada para su familia, ¿no? Y él el 24 de agosto de 1862 fallece en Macedonia, Alcalá, realmente muy jovencito. Él nace en 1831, muere en 1862, o sería 31 años, no sé, o sea, muy jovencito Macedonia, Alcalá. Pero el vals que compone, pues es inolvidable. Eh, material para recuerdos de mi silao, pero... Pues quién no lo ha oído ese bar en Silao, en Irapuato, Guanajuato, Celaya... Guadalajara, León... En todas las partes de México y del mundo. Muere el sol en los montes... Con la luz que agoniza... La grabó Pedro Infante la grabaron muchos artistas, hermosísimo el vals, Dios nunca muere, lo canta uno y da mucha fortaleza, reanima, revive uno cuando empieza uno a oír o a cantar uno, el vals, Dios nunca muere, muere el sol en los montes, revive uno espiritualmente, precioso, y es que se pues, lo compone cerca de la pues, cerca de la muerte. Estaba muy grave en Macedonia Alcalá. Que Dios los bendiga. Me da gusto saludarlos. Y hasta la próxima. Saludos, mi buen amigo Octavio Cisneros, que me moviste para grabar lo de Macedonia Alcalá. Que Dios los bendiga y hasta la próxima si Dios nos da oportunidad.